Pues, eh, pues ya esa me cuesta, fíjate, porque, <ríe> bueno, siempre tengo a mi madre que me dice, pero pero tú qué haces, que te veo, yo diría que me gusta, me encuentro, me encajo, tengo una editorial, tengo un blog, en fin, bueno, no sé, me gusta, ya no me siento, me encuentro, lo que hago, yo creo que me he sentido, porque yo creo que... Yo me estoy encontrando, entonces yo he pensado y yo creo que estoy aquí, pero no me lo creo, no me creo lo que digo, yo no diría. Entonces yo, yo entro y salgo, entonces yo diría, yo diría y yo diría, yo em, em, empiezo a hacer, estado por ahí, yo creo, yo creo, yo era eso, yo creo, recuerdo, que yo creo que yo he analizado, yo tuve una crisis y me di cuenta. Y empecé a repensarme. Pues estuve. Empecé a. Empecé a, pe... a pensar, es decir, yo veía, yo me había puesto. Y yo creo que me hizo sentir, yo escuchaba, yo veía. Eh... Me puso muy en sintonía. Yo entendía muy bien que me había entrenado. Llegué ahí, veía, llegué al 15M. Yo creo. Que y yo creo que lo que aprendía y yo no... Yo me podía poner detrás. Yo creo que yo entiendo perfectamente. Yo escucho eso. Yo creo que... Pues yo creo que... Eh, yo creo que... Entonces yo creo que... Pues un poco, yo creo que... Me voy a inventar yo. En el 15M yo lo veo. Claro, yo no soy antisistema. No me mezclo. Y yo diría... Yo creo que Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que los anarquistas, los de no sé qué, no le, no le veo el interés. Yo he conocido, yo creo que, yo creo que, yo por ejemplo, pues, eh, yo creo que, creo que, pues, yo creo que, bueno me parece, bueno yo creo que, yo creo que anoté, anoté, escuché, me he puesto, y yo creo que, yo creo que yo vivía aislado, ¿qué me está pasando ahora? digo me ha puesto bueno yo creo que yo creo que o sea ahora cambio ahora lo apoyo yo creo que yo creo que bueno yo creo que no tengo yo sobre todo yo creo que y yo creo que yo creo que pues yo creo que yo creo que yo creo que amigos nuevos yo creo que yo creo que sí yo creo que y yo creo que yo creo que eso pues yo creo que y yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que